Hola qué tal público querido, bienvenidos a esta noche botanera de final de Liga MX El clausura llega a su fin y estos dos verdaderos campeones van a disputar la final en el estadio corregidor Empieza el partido, esto debería ser una hazaña con el Querétaro, puede hacer un trámite Vamos a ver qué pasa, esto es penal, acaba de marcar penal El árbitro lo va a cobrar, lo cobra Querétaro Gol, gol, minuto 9 se puede soñar aún La tiene, la tiene López, López, con corona, gol el Querétaro Minuto 36 La gente en la corregidora se pone a sacar El Rosario Gol ¡El Tercer gol del Querétaro Empieza el sueño Empieza el milagro ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? 4 a 0 Querétaro 4 a 0 No puede ser lo que están viendo mis ojos Ronaldinho Entra a la cancha Hace falta un gol niño. Hace falta un gol, Ronaldinho. Tú podrás lograrlo. La tiene Ronaldinho. Se quita uno. Gol. Gol. Gol. Ronaldinho. Empató. ¡6-0! ¡Con Ronaldinho! ¡Siete cero! Oh Dios mío. Ronaldinho. 8-0. Poker. Pocar de Ronaldinho como el de Chuletita Orozco. En el primer partido. Está desesperado Santos. Llegó el noveno bueno bueno, Querétaro, es campeón. El Querétaro es campeón, niño. La mejor noche de tu vida. Vida, vida. Y Querétaro, campeón del fútbol mexicano. En lo que es una hazaña increíble. Lo que nadie se pudo haber imaginado. Ronaldinho, bueno. Eh, Santos, campeón de la Liga MX. Eh, ya estaba previsto, estaba muy cantado. Muy difícil lo que quería hacer Querétaro. Gracias por seguirnos en esta transmisión.